se cae en seguir siendo el niño más dulce de la ciudad silencio pequeño no llores papá te quiere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 Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno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 Sea iba, iba, iba, donde sea que mariva que mariva que va, Donde sea que va, el cordero también irá Siguió a la escuela un día, la escuela un día, la escuela un día La siguió a la escuela un día, eso es contra las reglas